Hola amigos, hoy traemos otros tips para creadores de video. ¿Estamos listos? El día de hoy les voy a decir los mejores encuadres para crear tus videos. Plano general. Es una toma abierta que captura un espacio para ubicar al espectador. Un ejemplo puede ser la toma de una ciudad o en este caso, en este espacio, si tú checas la toma es de cuerpo completo. Plano americano. Este se caracteriza por enfocar a la persona en primer plano siempre y cuando encuadres desde las rodillas hacia arriba. Plano medio, es la toma que se realiza de la cintura hacia arriba dejando a la persona en primer plano. Plano medio corto, es una toma un poco más cerrada más o menos a este nivel del pecho hacia arriba. El close es la típica toma donde sirve empatizar los gestos del personaje, ya que solamente encuadras el rostro. Plano detalle, es el encuadre más cerrado, y este nos sirve para hacer énfasis en un objeto muy específico. Pueden ser tus ojos, boca, o algún objeto. Te recomendamos que pongas en práctica estos encuadres, vas a lograr que tu video no sea tan plano. Haz algo súper creativo. Nos vemos la próxima. No te olvides de seguirnos en Hitsbook, y dale like a este video y comparte. Bye.